Tengo en la, en, la, en la vía telefónica a Miguel Medina. Lo tenemos en la vía telefónica a propósito de que una información que sí, nos sirviera... Que había dicho que eh, habían dado 32 que, millones de pesos. Que había una donación de 32 millones de pesos para el recinto UAS San Francisco y la persona más indicada para confirmar o no sí. esa información es Miguel Medina. Buenos días, mi hermano querido, cuéntame. Muy buenos días, hermano, amado José Rosa y ese tremendo equipo. Buenos días que nos lleva tantas buenas informaciones y también nos pone al día de las cosas negativas que ah, suceden así es, así a propósito es. De, de la situación que estamos pasando. Cuéntanos, cuéntanos de, esta, de este eh, eh, aporte que hace el Mesías a través de, me imagino, su, su, su ministro Franklin García Fermín al recinto. ¿Es cierto? ¿Y cuál es el motivo de esa donación? Mira, debo decir a modo de introducción, la visita del presidente de la República, Luis Abinader Corona, a nuestro recinto, a raíz de, de la estadía que hizo y de las, los anuncios de obras en San Francisco de Macorís recientemente, el presidente se interesó, eh, quedó impactado por esa visita que nos hizo a la OANS Recinto San Francisco de Macorís, eh, se sensibilizó evidentemente con las necesidades que planteamos en ese encuentro realizado en, en una de las esplanadas de, de nuestro centro. El 24, eso fue el 14, y el 24, 10 días después, el Presidente de la República le había dado instrucciones al Ministerio Administrativo de la Presidencia para que una comisión nos visitara. Efectivamente nos visitaron con la comunicación que nosotros entregamos en las manos para hacer un levantamiento de las obras que propusimos para completar eh, la ciudad universitaria. Pero el Presidente, en el mismo encuentro, y le insistía al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, que identificara una obra para hacer una, una, un primer aporte. Eh, a los dos o tres días de la visita recibimos la llamada de nuestro amigo el doctor Franklin García Fermín y llevamos un proyecto que era el que teníamos más definido, que es la esplanada del el techado de la explanada central del recinto, que es un espacio bastante amplio donde podemos realizar internamente las investiduras y al mismo tiempo ser una plaza para que los estudiantes tengan donde pernotar entre una asignatura y otra cuando se vuelva a la normalidad, a la normalidad que pensamos que algún en algún momento vamos a volver a la, a la normalidad. Así es. Y entonces llevamos ese proyecto mm y el ministro, el ministerio, hizo la erogación, o sea, todavía el aporte directo del, del presidente de la República no se ha recibido, y voy a decir por qué, cuando concluya esta información. Entonces, se, pasaron, se hizo una transferencia de 32 millones de pesos a la cuenta especializada del recinto, recursos destinados a esa obra que nosotros presentamos el proyecto a través de la Dirección General de Planificación maestro de la UAS. Maestro. Entonces, esos, esos 32 millones están en la cuenta especializada del recinto para proceder de conformidad con la ley a realizar la licitación Ok. E iniciar en sí. el menor plazo posible la obra el Ma Maestro el ya, ya, ya quiere hacerte una pregunta eh, sí, Pero quiero darle, quiero darle esta primicia El okay. ministro eh, nos llamó ayer Y concertó con nosotros su visita El miércoles 14 de este mes de enero sí. A las 10 de la mañana ah. Vamos a dar un primer picazo simbólico Ok para o sea, la el esplanada. Dinero, el, el dinero sigue sí, en la esplanada okay. del recinto. Magnífico. Ma, maestro, ya... ¿me escucha? Sí, sí. Eh, el presupuesto de esta obra, de este techado, que me parece fabuloso porque en, en horas, por ejemplo, del día, eh, mañana y tarde, el sol ahí es terrible. Entonces los estudiantes no pueden utilizar ese espacio prácticamente. Eh, el, el presupuesto de esta obra es de 32 millones total. No, el presupuesto que sometimos fue de 42 millones de pesos, Bien. pero en la ejecución presupuestaria del 2020 solo había disponibilidad para 32 Mar, millones, pero el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a asumir esa obra con todas las consecuencias. Bien. Magnífico. Aunque sea, eh, excelente. Aunque incremente por encima de 42 millones. Ok, Entonces, pero, eh, gracias. Yo, yo difiero en parte de que se utilice y se convierta en un techado la parte de parque o de centro de, del. Pero, ¿cuál es la visión? Eh, ¿qué arro ¿Por qué tomar esta decisión cuando esos espacios también pueden ser aprovechados para el aumento de aulas o lo que sea? Y ir reduciendo quizás ese espacio y hacer una. ¿Obra más pequeña? Lo que resulta es que nosotros tenemos más de 16 mil estudiantes activos y no hay lugares de estar en el recinto. O sea, se construyeron ocho edificaciones y cuatro gaseos y no hay ningún área. Los estudiantes tienen que pernotar en, el, en los pasillos. Sí, eso es verdad. Bueno, Pero gracias. En los pasillos, entonces, es, con ah. el sol o con la lluvia, el espacio no se aprovecha. Bien. Aunque, aunque el modelo que vamos se ha diseñado ahí, no es completamente cerrado para que entonces genere calor. Entiendo. Sino que tendrá áreas abiertas. Correcto. Para que el aire pueda circular. Bueno, gracias, no Miguel. Quería... Gracias, no Miguel, si... por, por las informaciones. Ya nos pondremos de acuerdo para que vengas al programa y podamos. Eh, eh, escarcear un poco más a fondo todo lo que está ocurriendo alrededor del recinto UAS San Francisco, muchas gracias gracias a, gracias a ustedes gracias no? a ustedes, buenos días buenos días Miguel, bueno gracias a Miguel Medina por las informaciones